Altura aproximada, 140 centímetros. Peso aproximado, 50 kilogramos. Era, mesiniense, mioceno final. Posible hábitat, bosque seco siempre verde. Yacimientos, Cheboit, Capsomín, Capsuéverec, Aragay, Kenia. África. Año de descubrimiento, 2001. Hola, permítanme presentarme. Soy el Horror intugenensis, también llamado Millennium Man porque me encontraron en el año 2000.